I'm way up, estoy sobrevolando las ideas Sentado con mi musa cuando sube la marea Soltando otro, otro pareal como si te importara Me empeño en que sea lo mejor que tú hayas escuchado El significado de mis rimas deben ser La mayor delicadeza en que mis oídos hayan probado ¿Acaso voy detrás de una quimera Como aquel que va persiguiendo tiempos que ya se han escapado. Si es así espero que si un día me caí No me di cuenta por mi bien que me haya levantado Me han tumbado pero no me importa hoyo Tal vez me miento, tal vez es culpa del odio Tal vez me reíse con lo que dejé en el folio Y que sí como un hombre actuando contra el monopolio pero nunca quise hacerlo ya desde pequeño Tras mi plan pa' ser forever ya le puse empeño Le tengo más rebelde al tiempo que tu rap de muermo No hay problema necio, me entiende al menos en eso Le pongo más ganas que tú hasta cuando duermo Hago que Morfeo se duerma los laureles con un texto Yo no vendo ideales casi ni los regalos Los declaro en público que no sé si me descifra hablando claro Busco paro encuentro lo contrario, sigo andando Igual lo encuentro paz al menos en seguir caminando Ando dando tumbos recorriendo asfalto Construyendo puentes que me está escuchando. No soy un ignorante por hacer de mi vida Soy un ignorante porque es el que me salvo. Oh.